Medios de comunicación, dijo un periodista, una verdadera armada mediática, 600 millones de, en comunicación en cinco años. El periodista fue despedido, por cierto, después de publicar esta noticia y solo se estaba refiriendo a los contratos que estaban en Boja, no a lo que nosotros hemos encontrado y nos preguntamos, por ejemplo, cuál es el motivo de que el grupo Prisa haya recibido 1,4 millones de euros y en el mismo periodo el mundo haya recibido 650.000 euros. ¿Cuál es el criterio para establecer esa diferencia? Y Canal Sur recibe 824.000 euros. Una empresa pública le paga a otra empresa pública para promoción y publicidad. Pues no lo entendemos, no lo entendemos. Y lo que pensamos, sobre todo, es que hay muy poca consideración con la situación actual de Andalucía. Usted hablaba antes de los campamentos de los trabajadores de La Fresa en Huelva. Nunca ha estado usted allí. Nunca ha estado. Porque si hubiera estado, quizás se cortara usted un pelo a la hora de gastarse dinero en titulares que no nos hacen bajar del millón de parados en esta comunidad autónoma y que, sin embargo, sí están poniendo en peligro la verdadera libertad de expresión de periodistas de esta tierra de periodistas de Andalucía. Esto continuará. No se va a quedar aquí. Vamos a seguir planteando procedimientos de emergencia ciudadana que establezcan prioridades de gasto. Es lo que de verdad importa a los andaluces y las andaluzas, y no solo es lo que le interese a su campaña de promoción personal. Continuará. Muchas gracias.